Bueno, pues feliz día eh, del señor, feliz domingo Y hoy vamos a seguir con, la, con el soplo en el tanga, ¿vale? De Juan Sebastián Arroyo Y ahora vamos a hacer la parte B La parte B, ¿vale? Que, digamos, empezaría en la última línea de la, de la página 2 Y continuaría en la página 3 hasta, a, digamos, hasta aquí Hasta donde pone C, ¿vale? Eh, no sé si lo comenté el primer día Este tema es fácil En cuanto a digitación y todo eso El tempo es muy lentito De hecho es lent eh, cuando es tan lento resulta difícil eh, Lo que es difícil es Cogerle La división de las notas correctamente Para que suene la melodía que tiene que sonar Esto es lo más difícil ¿vale? Hay que interpretar la tabulatura Para que suene la melodía como tiene que sonar y es lo que más trabajo me está costando, lo que es en sí digitación, pues, salvo alguna tontería, realmente tampoco es tan difícil. Y en este tramo, en esta, en esta sección, en la sección B, como ya he comentado, hay un trocito eh, que sería el compás de esta parte. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el compás 7, donde cada, cada pulso tiene un cambio, que es... La de. ¿Vale? Entonces, tito tito, tito, tito, ti. Cada parte de estas tiene un, un, una, un, un cambio de digitación, es lo más difícil. Lo demás, realmente lo que he comentado, cogerle dónde va la división de las notas y dónde la tengo que, que tocar concretamente. Y lo demás es fácil. Venga, vámonos ya porque esto ya está resultando largo. Bueno, pues acabábamos la la última la última sección de la primera parte haciendo y ahora en vez de hacerlo de vamos a hacer estábamos aquí en el digamos en el traste 2 de la de la tercera y ahora ya a partir de ahí todo el aire. al aire tercera al aire cuarta al aire quinta y primera al aire tercera al aire y ahora de nuevo al aire, cero, la segunda y la tercera, a cero, cuarta al aire, y ahora tengo que pulsar con el dedo medio la, la segunda al aire, vale, este sería el primer compás, aquí estoy pulsando la, la cuarta en el segundo traste y la primera y la quinta al aire vuelvo a pulsar simplemente la cuarta en el, en el segundo traste cuarta al aire la tercera en el tercer traste y ahora me voy a ir aquí a un acorde de la pero no lo voy a poner completo voy a poner solamente la, las dos cuerdas graves cuarta en el séptimo eh, tercera en el sexto meto la primera en el séptimo y ahora meto una pequeña escalita melódica ¿vale? Ahora, cuarta en el, en el séptimo eh, ter, primera en el quinto y ahora voy a hacer un pull-off 6-5 en la segunda ahora pulso la quinta Perdón, la cuarta en el séptimo la, Y la segunda en el quinto Meto la segunda en el sexto Y ahora hago otra pequeña escalita melódica ¿Vale? De manera que todo esto es Perdón ¿Vale? Ahora me voy a ir ya a siguiente compás, donde voy a hacer es un mi, ¿vale? Es mi mayor, pero solamente voy a poner estas dos cuerdas eh, cuarta en el segundo es tercera en el primero on en la en la misma... en la cuerda tercera, hacia el traste 2 meto la... la segunda al aire lo siguiente es cuarta en el tercero primera, perdón, segunda en el primero primera al aire vuelvo a poner primera, eh, perdón, tercera en el primer traste, cuarta en el segundo meto el acorde completo de Mi, ¿vale? así quiero decir que pongo la primera en el segundo traste y ahora voy a meter este acorde, que es un, un mi eh, disminuido séptima, o séptima disminuido. Agosto. ¿Vale? Y ahora viene la parte más difícil de quizá de todo el tema, que es. Y aquí lo que tengo que hacer es, poniendo como si fuera el, este la menor, esta cuerda no la voy a poner la primera, voy a poner tercera en el segundo, eh, segunda en el tercero. Y ahora tengo que hacer un pull off con el meñique en el, en el tercer traste, del 3 al 1. Ahora, eh, cuarta en el tercero, segunda al aire, eh, tercera en el segundo cuarta en el segundo y segunda al aire repito, estaba aquí ahora voy a hacer un hammer-on desde el traste 1 de la segunda hasta el traste 3 y ahora voy a poner la, primera, el, perdón, la segunda de la tercera en el traste 1 y voy a hacer un pull off solamente en la segunda del 1 al 0 de manera que todo junto es... Esto es lo más difícil porque tengo que hacer, digamos, en cada pulso del, del compás, o sea, es... lo dividimos por 8 y en cada uno, trin, ton, trin, ton, trin, trico, trin, ¿vale? Yo lo estoy haciendo así un poquito con bounce. No debería, a lo mejor no debería ser con bounce, ¿vale? Así, pull off. A ver si hago la parte esta hasta aquí, hasta este punto. Esto es como lo más difícil de todo el tema. Otra vez. Aquí en el medio. Y tengo la tendencia a meter el índice. Repito. A continuación, viene teóricamente algo sencillo que es eh, tercera en el segundo, cuarta en el segundo. Que puedo hacer ¿Vale? o como más me guste, quizá quede mejor aquí para que quede resonando. ¿vale? Ahora, ser, eh, tercer aire, digamos que esto es fácil. Ahora voy a meter un re séptima, cuarta en el cuarto, eh, tercera en el segundo, eh, segunda en el primero, cuarta al aire y ahora tengo que hacer... Pongo la cuarta en el segundo, pongo la primera en el segundo, hago un pulo facero cero, Meto la, la segunda en el primer traste Y ahora me voy a el traste 7 de la primera y la segunda ¿Vale? Esto es el mismo acorde A lo mejor, si alguien tiene las manos muy largas, lo mejor es, puede es, Probablemente sea mejor hacerlo así ¿Vale? ¿Vale? Que es más... Todo esto es el acorde re séptima. Cuarta al aire y ahora. Cinco en la primera, siete en la segunda, eh, tercera al aire y segunda en el quinto. Y pellizco la, la quinta y la segunda al aire. La mm, tercera en el traste 2. Y ahora, aire en la tercera, jamerón 01 en la segunda, tercera y segunda al aire, y ahora hago aire. Esto suena fatal. Este, este traste está machacado, como ya sabéis, cero segunda. La cuarta en el 3, la tercera al aire, y aquí ya entramos en la, en la parte C, en la cual empiezo con un acorde 2. Pero esto ya lo vamos a dejar para otro día, ¿vale? Entonces, a ver si me sale todo completo. Estábamos. Bueno, a ver si me sale todo completo. A ver si me sale todo completo habíamos acabado El problema de, de este tema eh, no es la digitación ni nada, el problema es cogerle el tempo, no el tempo, perdón, tampoco el tempo, el tempo eh, lo estoy tocando más rápido de lo que, de lo que debo, sino cogerle lo, las divisiones de notas, que no es fácil, ¿vale? Por ejemplo, en esta última parte, estos dos últimos compases, que es... no tengo que parar tanto, es eso ¿vale? y yo lo he hecho como todo muy, muy ligadito esta última parte, de nuevo ahora sí, ¿vale? y esta es la complicación que tiene el tema el tema, como digo, es fácil en cuanto a digitaciones y cosas, no pone nada, ni roles, ni nada, ¿no? Es, es muy fácil, comillas, comillas, comillas. El problema que tiene es que la división de, de los tiempos y hacerlo bien y que tenga para que tenga la melodía que tiene que tener, pues no es nada fácil, ¿vale? Es como todos los. como dicen siempre por ahí, los temas fáciles son los más difíciles, los que aparentemente son fáciles, son bastante complicados. ¿Vale? Bueno, venga, hasta aquí.